Bienvenidos a un video nuevo por aquí. Señores, yo le tomamos dando demasiadamente sobre qué iba a ser mi siguiente video. Tengo mucho tiempo queriendo regresar a YouTube y como que no encontraba con qué volver, saben, como que no sé, le estaba dando demasiadamente. Así que los que me siguen por Instagram eh, vieron que estuve de viaje, estuve por Europa. Y bueno, la verdad es que fue un viaje largo usé todas las cosas que me llevé y siento que fueron súper súper buenas así que por eso quise hacer este video sobre las cosas que me llevé para mi viaje y que me funcionaron ya vieron en el título que de eso se trata el video y les voy a dejar todos los links en la parte de abajo otra cosa antes de comenzar síganme en mi instagram y en mi tiktok nada vamos a comenzar con el video. lo primero que me llevo a todos mis viajes es esto que tengo acá, ya tengo muchísimo tiempo con él, como dos años o algo así y lo compré en Amazon, como todo hay cosas que yo le dejo adentro para los siguientes viajes en la parte de acá siempre pongo mascarillas, siempre la dejo ahí si no la uso en un viaje la dejo para usarla en el siguiente mayormente siempre pongo mi skincare en esta parte y el makeup acá me encanta esto porque tiene muchos, muchos como bolsillitos Aquí tengo una cremita para, para acá, para la boca, por si me sale un herpes o algo que a veces me suele salir por el calor o por el frío. Eh, no sé, agujas, pastillas para dormir, una mini tijerita, me encanta. Como ya les dije, yo siempre lo dejo preparado para el siguiente viaje. Y en la parte de adelante, siempre suelo poner, miren lo que tengo acá. Cepillo de dientes y un champú y un acondicionador pequeño. La verdad, esto me encanta porque aquí... Cabe de todo, yo no sé cómo pero ahí cabe de todo Es lo máximo, me encanta, ha sido mi mejor inversión y se la súper recomiendo También tienen unos modelos que son más bonitos con diseños Pero la verdad yo fui a lo básico y la verdad me gusta muchísimo Esto que está aquí me lo pedí para este viaje y la verdad me encantó muchísimo Yo siempre viajaba con mi Airwrap de Dyson tirado en la maleta Porque obvio no voy a entrarlo con el cajón que eso trae Así que conseguí este que está demasiado cool. Y como cuando lo abres, tiene una forma, no sé, súper, súper cómoda. Aquí cabe LED Wrap y puedo entrar uno que otro accesorio. La verdad me gustó muchísimo por la comodidad. Así como que siento que no se maltrata. Y tiene eso acá para agarrarlo. Está súper cool. También hay entre mi cepillo. Entre todas las cosas del cabello para tenerlo en un solo lugar. Y fue muy práctico y cool. También está en otros colores. Siguiente, que me ha encantado. Y me ha salvado la vida Es esto de acá Es una bolsita de silicón Y la verdad esto yo lo usé tanto para mi viaje Como para mi cartera que uso diario Aquí entro brochitas Porque ya hay brochas que me han manchado carteras Y esto sirve también para lápices Para todo lo que ustedes puedan imaginarse Lápices, pinceles de pintar O brochas para el maquillaje Y bueno pues lo pongo aquí Y aunque esté sucia Como que no me ensucia la tela de la cartera o si la llevo ahí, no sé, con el otro make como que no se liga una cosa con la otra. La verdad es que está demasiado cool. Y está muy estéril este color. Esto que está aquí lo compré, pero ese viaje fue un caos, como armar la maleta y todo. Así que se me quedó aquí en la casa. No lo he utilizado, pero me muero por hacerlo. Es un portavasos para ponerlo en la maleta de manos. Ya saben que uno cuando está en el aeropuerto siempre se compra un cafecito. Mayormente nosotros siempre compramos como comida para el avión. Entonces uno anda como con ese corre-corre y la bebida siempre en la mano. A mí se me congela la mano siempre. Y la verdad es que no lo sé porque se me quedó aquí en la casa. Lo hubiese sacado mucho provecho a esto. Esto. O sea, esto es lo mejor. Lo mejor que he visto en mi vida. Y me lo compré en un color fosforescente. Porque me gusta saber dónde está. De verdad, esto ha sido lo mejor que me he comprado. Creo que después del bolso donde entro mi skincare y todas mis cosas, esto es lo mejor del mundo. Como les conté, me lo quise a comprar en un amarillo así bien potente porque me gusta saber dónde lo tengo. Y miren lo que es. Es un portalente. Este coge 5. Y me gusta bastante porque... Yo no sé si a ustedes les ha pasado o si ustedes viajan con muchos lentes. Pero como que... Entre un estuche y el otro, a ti se te olvida lo que tú realmente tienes. Y te termina poniendo los mismos lentes el viaje completo. Aquí está demasiado cool. Aquí sé si se me ha quedado uno, que ese es otro de mis miedos. Entonces yo siempre estoy de que, ok, hay uno, dos, tres, como contando los lentes, que no se me quede ninguno. Así que esto es lo máximo, porque ahí tú ves los lentes que, te, que tienes, que te llevaste. Y sabes, como que tú puedes ver si te falta alguno. Y siento que para que hayan cinco lentes adentro, no está tan grande. O sea, mira, comparen. Vámonos con los accesorios. Y siempre los llevo acá Aunque me compré esto en Target Esto no lo he usado, pero me pareció cool mostrárselos Porque lo conseguí también online Pero bueno, primero vámonos con este Que me parece muy cool, miren, está pequeñito Miren Para mí es muy importante como que las cosas sean chiquitas Cuando yo voy a viajar, y más cosas así, Porque siempre las llevo en mi maleta de mano Y me gusta como tener todo lo mío vigilado Soy de esa manera Entonces nada, este se abre Y tiene esta división Acá y acá Aquí es para poner todos los aretes, pero realmente esta parte yo casi nunca la uso porque yo tengo aretes como chiquito. Así que yo lo que hago es que en esta parte de aquí, como pueden ver, cuelgo como que las cadenitas y la entro por aquí para que no queden eh, rodando ni nada de eso. Aquí ubico siempre los anillos y aquí los aretes, como que los divido. Y esto es lo máximo, nada se maltrata Y todo llega como que bien organizadito Las cadenas no se enredan Yo tengo como dos años con esto y está intacto Y la verdad, súper recomendado El que me compré en Target fue este Y la verdad, no sé, me gustó porque es como más chiquito Y para probar otra cosa diferente Porque tengo muchísimo con aquella ya Y miren este cómo es Este tiene este eh, zipper acá Donde puede entrar como que joyería aquí adentro tiene esto aquí para entrar los anillos, está muy cool, este igual que el otro para poner aretes, otro pequeño bolsillito por aquí como para entrar cadenitas y cositas acá y este la verdad me gustó mucho porque es transparente, entonces puedo ver lo que tengo ahí. A veces también cuando voy a hacer fotos eh, me lo puedo llevar en mi cartera, no sé. Está cool también, está cool. Bolsitas transparentes. Tengo muchísimas de esta Esta fue del último viaje, ni siquiera la he sacado. Tengo una para tenerla en mi cartera. Es donde viajo con... Esta era la que tenía en mi cartera en toda Europa. Ahí siempre tenía mascarilla porque allá siguen pidiendo mascarilla para los trenes y los aviones. Ahí siempre tengo wipe. Y tengo como las cositas que son más, más necesarias. Porque mayormente cuando... No sé, yo estoy viajando, no me gusta tener como muchas cosas en mi bolso, porque siempre yo lo lleno de comida, ustedes saben. Cuando viajo con Valentina siempre lleno una de estas de galletita, gomita, todo ese tipo de cosas para que no ande regada en toda mi cartera. Y otra lección importante que aprendí después que las tintas de labio me mancharon todas mis bolsas, es que también las entro aquí cuando voy a viajar. Entonces esto es súper cool. Eh, yo compré un paquete que trae como 6, creo. Y la verdad es que estas bolsitas transparentes a mí me encantan. Ok, de las cosas más importantes que yo siempre tengo en mi maleta son estos cubos. Este está lleno de todo lo que yo uso para viajar. Esto siempre yo lo tengo listo porque la verdad es que nosotros viajamos bastante. Y bueno, aquí están todas mis dos bags de carteras y más cubos como este. Solamente quería mostrarles este para que tengan una referencia. Pero para yo viajar, yo siempre guardo todos todos mis outfits en cubos así como este. Mayormente, cuando no son viajes, por ejemplo, en Europa, yo tenía todos los looks planeados. Pero cuando yo viajo a otro sitio, yo digo, que okay, me voy a llevar dos jeans, tres falda, entro todos los bottoms o la parte de abajo en un cubo. En otro cubo siempre entro los tops, como para yo saber, o sea, saco este cubo para combinarlo con esto. ¿Te entiendes? como tener la cosa un poquito más organizada. Siempre tengo uno para la ropa interior. Y esto está 100% recomendado. O sea, si yo pudiera decirle cuáles de las cosas son mis favoritos. Donde llevo el skincare, Ay, no es que me gusta todo. Lo de los lentes, el make up, los accesorios y esto. Mis cosas favoritas. Siento que lo otro como que se puede ir resolviendo por ahí. Esto es como cuando yo voy a viajar, no sé, para un país tropical. O me quiero llevar un gorro para el viaje. Viajar con gorros es súper incómodo y complicado. Porque si lo entras en la maleta se te puede dañar, pero si lo llevas puesto, es un dolor ya saben a dónde. Entonces, espérense, puse esto al revés. Bueno, esto lo enganchas en tu cartera, agarras tu gorro, lo pones ahí y te vas con tu cartera. ¿Ustedes, ¿ustedes saben lo cómodo que viaja con eso así? Lo máximo, lo máximo. Yo nunca viajo con gorro y es por eso. La única vez que yo viajé con gorro fue a México, cuando fui a Cancún. Y yo no me mataba de que en ese aeropuerto, de que lo voy a dejar botado. Lo voy a dejar botado el bendito gorro. Súper incómodo, eso es una responsabilidad. Mejor viajar con niño que viajar con gorro. Y ya señores, por último, les voy a mostrar dos cositas que yo siempre me llevo como creadora de contenido. No creo que todo el mundo necesite esto, pero bueno, si te gusta hacer TikToks o te gusta hacer fotos bonitas yo creo que tú vas a necesitar esto. Y son estas dos herramientas de aquí de creación de contenido. Este trípode que me lo compré en el Prime Day y la verdad me ha encantado. Miren el tamañito que es súper ligero y me cabe casi que en cualquier cartera de mano. Lo abres, miren qué cosa más cool, lo abres, se pone así. Hay uno que, son, que, ha, que sube altísimo, pero es un poquito más grande. Yo siento que este para viajar ha sido perfecto, fue el que yo me llevé a Europa y la verdad estuvo muy, muy cool, miren. sube bastante bien. Doblas esto, aquí pones tu teléfono y, esperen, que esa no es la mejor parte. Esto que está aquí realmente es un control, miren. Es un control que vas a conectar a tu teléfono vía Bluetooth y te puedes hacer fotos a distancia. Dios mío, esto está demasiado bajo, pero esto yo me lo llevé y me lo llevé para República Dominicana ahora también. Y la verdad, mi cosa favorita. Es mi favorito, me encanta, súper cool, súper ligero, compacto me fascina. Por otro lado está esto, que es un flash miren qué cool o sea esto alusa muchísimo y también aquí no se puede ver pero no sé vamos a acercarme a ver miren tiene diferentes luces Tienes, tiene luz blanca amarilla y la tiene ambas y bueno esto solamente se carga por acá se puede pegar al teléfono así de esta manera y también trae algo acá que no sé dónde anda pero tú le puedes pegar esto al teléfono, así, en la parte de atrás. Si te vas a hacer una foto, si alguien te la va a hacer, lo pegas ahí y listo. Ah, bueno, también otra cosa que no lo tengo acá, porque como que saqué las cosas que le iba a mostrar, es mi cargador inalámbrico. Pero, anyway, se lo voy a dejar allí abajo linkeado. Y también le voy a dejar mi página de Amazon, donde pueden ver todo lo que le mostré. Y, eh, esto sí tengo que mostrárselos. O sea, este cable. Este cable es lo máximo. Esto me lo regaló una amiga y yo dije ¿En qué planeta yo estuve viviendo todos estos años que yo no conocí este cable? O sea, es un cable USB. O sea, se conecta USB a una cajita. Pero miren esta cosa. El cable es así y tiene esta entrada. La entrada como común. Aparte de eso, tú le puedes poner esta de aquí para que te cargue aparatos que tienen USB-C. O sea, esto puede cargar mi computadora. Esto puede cargar un iPad Pro. Ese tipo de cosas y algunos teléfonos que, que tienen esa entrada. Y lo conectas acá. Y tienes una entrada de iPhone. O sea, tú andas con un cable 3 en 1. Si se me está olvidando algo que fue importante en mi viaje, se los voy a dejar linkeado allí debajo. Así que chequense la cajita de descripción. Y este sol es que está saliendo ahora. Nada, señores. Espero. Espero. Que el video les haya gustado. Eh, que les haya gustado y que yo haya estado por aquí. Y estoy abierta a recomendaciones de parte de ustedes. Si llegaron hasta este punto del video, por favor, dejenme ideas para el siguiente video allí debajo. Estoy, estoy faltosa de ideas. Ayúdenme a despegar, que después que yo despegue, le voy a dar el contenido que ustedes quieran. Le voy a leer la mente. Pero mientras tanto, ayúdenme a despegar. Y nada, nos vemos en la próxima. Justo estoy hablando con Wizzy, que anda de viaje y su viaje está retrasado. Pero nada, nos vemos en la próxima. Recuerden que yo los quiero mucho, mucho, mucho, mucho. Aunque tenía mucho que no aparecía por aquí. Pero ustedes saben como yo soy. Nos vemos en la próxima. Bye.